buen uso del metotrexate. Recuerde que su comunicación con el médico o químico farmacéutico es vital. Este video no es una guía de administración del metotrexate, ni sustituye las explicaciones o consejos que el personal de salud acompañante le dará sobre su tratamiento. ¿Qué es el metotrexate? Es un medicamento cuya efectividad está ampliamente demostrada para el control de algunas enfermedades reumáticas. Este fármaco es seguro si se administra correctamente y se adoptan unas precauciones mínimas. Antes de iniciar su tratamiento, es imprescindible disponer de unos análisis de sangre previos. Las pruebas de laboratorio solicitadas van dirigidas, sobre todo, a descartar enfermedades del hígado o el riñón. ¿Cómo actúa el medicamento? El metotrexate reduce la inflamación por un mecanismo que se cree relacionado con el metabolismo del ácido fólico una vitamina necesaria para el crecimiento de las células sus efectos benéficos pueden notarse a las seis semanas de iniciar el tratamiento aunque a veces pueden tardar de tres a seis meses en la artritis los objetivos que se persiguen son una disminución del número de articulaciones dolorosas o inflamadas y en general una mejoría de los síntomas y pruebas de laboratorio que valoran la actividad de la enfermedad cuando se emplea el metotrexate es usado para el manejo de artritis reumatoide, enfermedades del tejido conectivo, espondiloartropatías, artritis psoriásica, artritis idiopática juvenil, lupus, miopatías inflamatorias, sarcoidosis, polimialgia reumática, granulomatosis de Wagner, en las cuales se ha logrado controlar la progresión de la enfermedad y prevenir la aparición de complicaciones y deformidades con gran impacto en la vida del paciente. La decisión de administrarlo debe considerar la actividad y la evolución de la artritis, la presencia de enfermedades asociadas y su opinión como paciente. La tendencia actual de los reumatólogos es a utilizarlo tempranamente para evitar secuelas irreversibles de la enfermedad. ¿Cómo se toma el metotrexate? Aunque algunas veces se justifica suministrarlo mediante inyecciones intramusculares, subcutáneas o intravenosas, casi siempre es por vía oral. Las tabletas se ingieren con agua un día o dos consecutivos a la semana, siempre el mismo día y después de comer según indicación. En caso de respuesta deficiente, su médico puede recomendarle dosis mayores de hasta 20 miligramos a la semana e incluso más altas. Cuando el metotrexate se recibe por vía oral, la dosis semanal puede ingerirse de una vez o bien repartirse en dos tomas. Es aconsejable hacer un horario con los días en que usted debe recibir el metotrexate y el resto de la medicación. Si olvidó una dosis, continúe la misma pauta de tratamiento sin tomarla fuera del periodo previsto ni doblar la dosis siguiente. Su medicamento requiere mantenerse a una temperatura inferior a los 30 grados. Por tal razón, no lo guarde en el gabinete del baño, en la guantera del carro o en el bolso. Le recomendamos usar pastillero. ¿Cómo se administra por vía inyectable? Si la administración oral le produce náuseas o intolerancia gástrica, Puede suministrarse la misma dosis por vía intramuscular o subcutánea. Si le sobra suficiente volumen, conserve el metotrexate restante para la dosis de la semana siguiente, adoptando las medidas mínimas de asepsia, conservando el envase en la puerta de la nevera después de su primer uso y aplicándose paulatinamente el resto sin que pierda las condiciones de almacenamiento. Deje la dosis a usar en la jeringa por 30 minutos, a temperatura ambiente, antes de aplicársela. Existen problemas si se toma alcohol u otros fármacos. Durante el tratamiento con metotrexate, la ingesta de alcohol está absolutamente prohibida por el riesgo de aumentar una posible toxicidad sobre el hígado. Cuando sean necesarios antibióticos, deben evitarse los que contengan trimetoprim, Sulfametosaxol por el riesgo de producirse interacción con el metotrexate y la aparición de efectos adversos. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Usted puede experimentar molestias digestivas como pesadez estomacal, náuseas, vómitos, pérdida de apetito, diarrea o úlceras en la boca. Si presenta alguno de estos síntomas Consulte a su médico, pues con frecuencia pueden corregirse modificando la forma de administración, la dosis o con una ayuda de tratamientos complementarios. Las mujeres en edad fértil pueden tomarlo. El metotrexate puede causar malformaciones fetales si la mujer en edad fértil lo toma durante la concepción o el embarazo. Por ello, deben adoptar medidas de control de la natalidad para evitar el embarazo durante el tratamiento, bajo supervisión del médico experto o reumatólogo. El medicamento no tiene efecto sobre la fertilidad y no afecta al niño si se suspende al menos 6 meses antes de intentar la gestación. Las madres lactantes no pueden tomar metotrexate porque se lo pueden pasar al bebé en la leche. En los hombres, este fármaco merma el número de espermatozoides, pero se recupera si lo suspende. Se desconoce si existe algún riesgo de malformaciones congénitas en un niño cuyo padre estuviera tomando metotrexate al momento de la concepción. Si desea concebir, su reumatólogo evaluará la posibilidad de cambiar el medicamento. ¿Pueden los niños tomarlo? En niños con determinados tipos de artritis idiopática juvenil es frecuente el uso de metotrexate por vía oral a dosis ajustada según el peso del menor. Los posibles efectos adversos y los controles necesarios son similares a los descritos para los adultos. ¿Qué le debo comunicar a mi médico? Infórmele al médico especialista o reumatólogo si usted es alérgico a ciertos medicamentos si ha recibido cualquier fármaco antes de iniciar el tratamiento o que le sea prescrito durante el mismo, incluidos preparados fitoterapéuticos y naturistas, si padece otros problemas médicos, especialmente enfermedades del riñón, del hígado o del pulmón, si porta el virus de inmunodeficiencia humana VIH, ya que puede aumentar el riesgo de toxicidad por el medicamento, si debe aplicarse cualquier tipo de vacuna, pues el fármaco puede bajar sus defensas y hacerle desarrollar la infección que la inmunización trata de prevenir. Finalmente. El personal administrativo y asistencial de Armédica le invita a convertir en hábitos las acciones de autocuidado, sumando su aporte al del grupo de personas que integran su red de apoyo, podrá alcanzar una mejor calidad de vida.